Bueno, y ahora estamos con una profesora de lengua y alumnos del IES La Vega de San José. Muy buenos días, chicos. Buenos días. Uy, qué bien. Estaban pasando los grandes grande aquí ahora bailando don Pepito y don José, porque hay un montón de actividades inclusivas, teatro, deporte. Se han divertido hoy, ¿verdad? Mucho, Bueno, chicos, ¿y qué, con qué se han quedado hoy en esta fiesta de Gran Canaria accesible? Con el teatro. Con el teatro. ¿Han aprendido en el teatro qué fue el mensaje que les transmitió el teatro acerca de la accesibilidad? ...que aunque haya barreras siempre se puede romper y que todos podemos ser amigos y eso. Todos podemos luchar, que la amistad es un valor muy importante para trabajar y eliminar todas esas barreras. Maritone, muy buenos días, usted es profesora muy de lengua días, sí. del instituto, desde su asignatura de la lengua ...las barreras de comunicación, ¿qué podemos hacer, qué podemos aportar a los alumnos... ...para ayudar y eliminar todas esas barreras? Bueno, poco a poco y diariamente luchar con ellos para que vean que en la ciudad, sobre todo en Las Palmas, que podemos romper barreras y, y intentar que con todas las discapacidades o diferencias, todos somos iguales y que todos tenemos que llegar. Exacto, todos somos y iguales. Y en clase igual, claro. En clase, en el aula, es el lugar muy importante para enseñar todos esos valores a los alumnos. Los profesores están haciendo una misión súper importante y seguimos en ello seguimos luchando para que todos seamos iguales en las mismas condiciones, chicos, muy buenos días y le decimos a la cámara, Gran Canaria ¡Accesible!